Y ahora vamos a bailar. Vos dale que tú piard. 2 3 4 Anoche mientras bailabas me provocabas con tu meneo. Pero lo que más me gusta es tu sabrosura y tu cadereo. Bien. Me provocabas con tu meneo Pero lo que más me gusta es tu sabrosura y tu cadereo Me calabas para todos lados dándote vuelta con tu coquineo Ahora la gente me dice que yo contigo hay que bien me Abrera hasta Cali y Campeche. Que meneo, que meneo, sabroso tu cadereo. Que meneo, que meneo, qué rico tu canto. Oh no!